Hola amigos y amigas, bienvenidos a un tutorial más de solo tutoriales. Voy a estar realizando tutoriales donde vamos a estar eh, viendo cómo diseñar una prensa, que es posterior, posteriormente la vamos a usar como tipo troquel. ¿sí? Eh, no se pierdan los tutoriales, van a estar muy buenos, van a estar este, muy interesantes. y ¿sí? Vamos a, a, a usar los tres, los tres eh, módulos, nodos, que es modelado. Drafting, di, eh, Dibujo y Manufacturing sí, Que es para programar y para ya posteriormente mandarlo a una máquina CNC ¿sí? Pero vamos a ir por pasos Antes de empezar te, te invito a que te suscribas, le des like y que compartas este video Para que más personas se enteren de este software que se llama NX Que está, está muy bueno Y pues nos vamos a, a involucrar todos juntos eh, en este software Bien, pues comencemos con el video. Bienvenidos. Bien, pues vamos a empezar con el tutorial. Bien, para empezar, pues vamos a crear una carpeta donde la vamos a renombrar y donde vamos a colocar todos nuestros eh, modelado, todo nuestro modelado que va a ser pieza por pieza, y posteriormente vamos a trabajar en el ensamble. Bien, vamos a ponerla como prensa. prensa. ¿Sí? Dentro de esta carpeta vamos a crear una carpeta que diga cat, que es donde vamos a eh, grabar todos nuestros sólidos. Creamos un archivo nuevo. Vamos a guardarlo en la ruta que acabamos de hacer y vamos a crear nuestra primer pieza que vamos a empezar por la pieza base donde va a, a formarse toda nuestra estructura. ¿Sí? Y vamos a hacerla de un material blando que no sea tan caro también porque pues obviamente, eh, espero poderlo maquinar para mostrarle ya el proyecto completo. Bien, vamos a ponerle el tipo de material. Aluminio bajo y un bajo base bien pues vamos a empezar con esto eh, las herramientas conforme vayan eh, requiriéndose vamos a irlas poniendo para que eh, sigan eh, en mi tutorial y no se pierdan eh, la forma en que se está eh, generando este se va a generar esta esta prensa bien Vamos a estar trabajando también con referencias. ¿sí? Vamos a crear un sketch. Primeramente para poder eh, crear nuestras referencias. ¿Sí? Vamos a decirle que hago una línea. Presionado tecla L es para que no estén aquí seleccionando cada eh, botón, cada icono. Les voy a ir diciendo los los accesos rápidos con botones para este estar seleccionando cada cada forma. Bien, estas dos líneas las vamos a poner como referencias. Aquí tienen eh, la el, el herramienta de convertir en referencia. ¿sí? ¿Por qué la convierto en referencia? Porque si estas líneas no la convierto en referencia, se, se haría como cuatro cuatro sólidos cuando hagamos una extrusión. ¿Sí? Ustedes al seleccionar las líneas les sale un pequeño menú aquí, pero si como por ejemplo ahorita lo moví ya no sale, ustedes pueden localizar la, su, su herramienta, esta que, que acaba de, de pasar, que aquí no está. Vamos a agregarla. Vamos a darle aquí bajito, agregar botones, por si este... Ya ustedes les borró. Si sí, vamos a ir para abajo. Aquí está. Convertir en referencia. Las, la, la marcamos para que nos aparezca. Y pues ya la podemos seleccionar. ¿sí? Y de esta forma nos va a convertir un, solo, un sólido. Eh, todo el contorno. Estas no porque son referencias. Y lo que vamos ahora a hacer. Es poner una restricción. Para que siempre estas referencias. Sigan el centro de nuestros ejes. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí como colineal, seleccionamos esta y le decimos que esta línea siempre siga el eje Y. Ahora el eje X que siempre siga eh, este eje. bien Ahora vamos a poner dimensiones, pero eh, yo cada que quiera modificar mi largo y ancho de este sólido que voy a hacer de base, para no estar metiéndoles que si estarle aquí moviendo eh, las dimensiones vamos a crear este expresiones ¿sí? presionando a la tecla control más la letra e les sale este menú expresiones ¿sí? si ustedes eh, tienen dificultad en aprenderse los accesos rápidos pues, los voy ir diciendo donde los pueden localizar pero eh, posteriormente para avanzar más rápido vamos a estar trabajando con las teclas de acceso rápido si ¿Sí? se van a en, en herramientas aquí tienen incluso eh, en toda en la mayoría de herramientas las que están asignadas a controles de acceso rápido les, les viene les dice como, qué teclas presionar si ¿sí? vamos a abrir esta y vamos a definir expresiones aquí en nombre le vamos a poner para que todo quede en, en orden Vamos a poner la letra A. Y vamos a ponerle que este va a ser nuestro largo. ¿sí? En que... Vamos a colocarle el, la medición. Ya sea en milímetros o, o en pulgadas. A mí me gusta trabajar en milímetros. Pero voy a estar haciendo conversiones cuando sean en pulgadas. Eso lo vamos a estar viendo después. ¿Sí? Aquí vamos a por lo pronto a poner... Eh, un largo ya después vamos a poder modificarlo sin necesidad de meternos a, al, al sketch ¿Sí? vamos a crear otra expresión vamos a crear la segunda que va a ser ancho que va a ser de eh, 300 así rápido ahorita vamos a ir como les digo vamos a ir este acomodando todas nuestras dimensiones y por último vamos a poner la tercera que va a ser el espesor el espesor de nuestro material ¿sí? aquí regularmente pues los espesores se trabajan en materiales se trabajan en pulgadas vamos a decirle que se trabajen eh, en la cuota de en dimensiones de pulgadas y le vamos a poner espesor de 500 que es media pulgada ¿sí? Y aplicamos. Ahora sí. Vamos a irnos a nuestra dimensión que creamos de largo. Vamos. Tenemos dos eh, formas de poner la, la expresión que acabamos de hacer. Ya sea presionado la tecla A, que es como como inició nuestra expresión. Y nos aparece un menú. ¿sí? Y después que ustedes tengan muchas expresiones y si no se acuerdan cuál cuál le asignaron a cada letra. Ustedes pueden irse aquí en la flechita a fórmulas y les va a aparecer el, el listado de las expresiones se fijan el la a la puse como largo y ¿sí? igual aquí la la ponen la a y les va a salir el mismo menú pero pues igual ustedes están viendo aquí a qué expresión le corresponde cada rango que le que seleccionaron ¿sí? aquí yo ya le puse mi expresión a esta dimensión como largo y aquí Va a ser la B que fue el ancho ¿sí? cerramos bien pues ya tenemos nuestras expresiones de nuestro nuestra nuestras dimensiones de nuestro sólido base ¿sí? en el sketch ahora vamos a crear la extrusión para hacerla sólido seleccionamos nuestro sketch ya sea de aquí o seleccionando aquí ¿sí? bien lo vamos a hacer hacia abajo nuestra extrusión y aquí en, en distancia le vamos a poner la tercera expresión. Que fue la C, que fue el espesor. Bien, listo. Ahora para tener todos nuestro, nuestros sólidos en orden y que se vea bonito. Y tener todo eh, organizado porque si no se organizan, si no empiezan a organizarse con los layers, eh, después, cuando ustedes hagan un ensamble, se les va a complicar mucho. O vamos a, a, a depurar bien nuestros diseños, nuestros sólidos, para que nos quede un ensamble eh, limpio. Bien. Si a ustedes no les aparece esta columna, que es la de capas, que es donde nos enseña en qué layer está situada cada, cada eh, nombre de, de nuestro árbol, ¿sí? Ustedes van a activarla dándole clic derecho a su mouse se van a ir a columnas y aquí van a activar esta opción capa para que les muestre bien, ahora este sketch lo voy a colocar en el layer número 10 para eso voy a seleccionar mover la capa y le voy a colocar aquí el layer 10 y este que ya va a ser sólido lo voy a colocar en el layer 2 o capa 2 ¿Sí? bien, y todo lo demás que vaya generando, que se coloque en el layer número 2 eh, en tutorial pasado <coughs> perdón, en tutorial pasado ya les expliqué también cómo activar cada de las herramientas, por si no tienen alguna herramienta, los invito a que vean mi tutorial pasado ¿Sí? bien, ahora vamos a asignarle eh, una referencia a nuestro sólido ¿Sí? vamos a irnos a formato y vamos a decirle conjunto de referencia ¿por qué hago esto? Eh, cuando yo hago un, un ensamble si le doy modelado ¿sí? me va a aparecer el sólido pero este conjunto de referencia a mí me, de, me, me gusta renombrarlo ¿sí? lo vamos a poner como sólido Ay. vamos a darle Formato otra vez, conjunto de referencia nuevo y le vamos a poner sólido. Y vamos a seleccionar el cuerpo que queremos que sea nuestra referencia. Después vamos a llegar, ¿por qué hago este tipo de referencias? Vamos a llegar al punto, pero yo creo más adelante. O en tutoriales más adelante. Bien. Sí, pues ya tengo mi base. Vamos a asignarle un color a este, a este sólido, simulando que es un tipo aluminio. ¿Sí? Eh, pueden hacerlo de dos formas eh, es más sencillo asignarle un color con esta tabla ¿sí? igual también le pueden asignar este un, un material nada más déjenme acordarme dónde está eh, los materiales creo que era este ¿sí? aquí tienen el listado de, de materiales que está asignado ya por NX ¿Sí? Si ustedes quieren eh, asignarle una, un material aquí. Lo arrastran. Y lo colocan al, al sólido. ¿sí? Pero si se fijan no se ve reflejado el cambio de color del material. ¿sí? Hasta que ustedes eh, lo ponen de esta forma. ¿sí? Usando esta herramienta que se llama Studio. ¿sí? Pero como eh, yo voy a trabajar... No en estudio, sino en, en esta opción de sombrado con bordes. ¿sí? A mí me gusta colocarle un color de esto. Vamos a presionar, a seleccionar nuestro cuerpo sólido y vamos a presionar las teclas de acceso rápido. Control J para que nos salga este menú. ¿sí? Y aquí ya vamos a asignarle un color. Vamos a asignarle un color grisáceo que es más o menos el color del aluminio. Nada más como tomarlo como referencia. Muy bien, ahora, eh, pues, eh, pues está casi el mismo color del fondo, vamos a cambiar nuestro color de fondo para que se, se vea un poquito mejor nuestro, nuestro diseño. Nos vamos a ir a preferencias, vamos a decirle fondo y este color superior le vamos a decir que sea un color azul, azul. vamos a, re, a, re, a reducirlo un poquito. Y le damos a aceptar. Y pues así ya podemos re, eh, diferenciar más nuestro sólido del fondo. Bien. Bien. Vamos ahora a crear unos barrenos. ¿Sí? Para poder sujetar lo que va a ser el, el, el brazo de nuestra prensa. Bien. Vamos a irnos a la herramienta de agujero. y sin seleccionar ningún sólido ninguna referencia ninguna línea vamos a darle únicamente a esta sección sección de croquis sí porque en el tutorial pasado ya les expliqué por qué no me gusta eh, seleccionar ninguna ningún sólido o una referencia de, de la pieza que estamos haciendo todo quiero que se vea el centro sin sin tocar ninguna de estas de estas caras o sólido bien ahora vamos a ahorita para la, para usar la herramienta de barrenos tenemos que usar puntos ¿sí? no podemos hacer barre, eh, círculos simulando el barreno se, se hacen los barrenos con punto porque después ya fuera de, de, de nuestro croquis en el menú vamos a asignarle las, los parámetros de nuestro nuestro agujero ¿sí? le voy a decir que estos, estos puntos siempre sigan esta línea seleccionando esta opción de punto sobre la curva siempre va a seguir esta línea ¿Sí? porque quiero que mi brazo o mi soporte siempre esté al centro de toda la base de, de la estructura. Ahora presionado tecla D vamos a asignar una dimensión, una distancia perdón ¿Sí? de entre centros aquí le vamos a decir que sea una distancia de eh, una pulgada y media por 25.4 ¿sí? recuerden que mi interfaz está en milímetros y voy a dar una distancia cerrada de una pulgada y media con esta fórmula yo puedo decirle que la convierta a pulgadas eh, el parámetro de milímetros o la otra es ponérnosle IN ¿Sí? Así ya reconoce el software que es una dimensión en pulgadas, porque si nomás le dejo así 1.5, lo va a tomar como un, un milímetro y medio. ¿Sí? Entonces yo quiero que sean pulgadas. Lo que sí les recomiendo es que mejor usen la fórmula. ¿Por qué? Le voy a decir por qué, así rápido. Si le pongo in y le doy enter, se fijan, ya se, ya se quitó, se quitó la, la dimensión y se puso en milímetros. Si sí, yo veo aquí dice que es 1.5 pulgadas, pero aquí mi referencia dice milímetros. Aquí la desventaja es de que no me deja ya modificar nada. ¿sí? Tengo que irme aquí a, a este icono y decirle que fórmula. Y aquí sí ya me, me permite modificar. ¿sí? Pero como a mí no me gusta estar metiéndome a las fórmulas, mejor desde afuera le pongo 25.4 ¿sí? y aquí sí ya me deja modificarlo bien, ya, listo, vamos a continuar entonces cerramos eh, ahorita estoy haciendo las bases ya cuando haga las demás piezas cuando hagamos las demás piezas vamos y, y ya con un ensamble vamos a ir ajustando todas nuestras distancias y agregando más, este, no sé, más eh, opciones, más herramientas como diámetros cajas y vamos a estar usando más opciones como radios, chaflanes y todo eso ángulos Bien, entonces vamos a finalizar nuestro croquis. Y aquí vamos a asignarle las dimensiones a nuestros barrenos. Por eso decía que hay que usar los puntos estos. ¿Sí? Bien, aquí van a ser unos barrenos pasados porque voy a sujetar mi brazo con tornillos por debajo. Bien, vamos a asignarle eh, un diámetro de punto .200... 265 milésimas porque vamos a usar tornillos de un cuarto para la sujeción Por 25.4 Y vamos a asignarle un valor que sea cuerpo pasante Listo ¿Sí? Ahora vamos a ponerle una caja para que mi tornillo quede siempre oculto Cuando lo sujetemos y no salga de la parte inferior de mi base tenemos dos opciones, una es crear una instrucción Seleccionar este diámetro No, eso no Seleccioné la cara Seleccionamos la, El borde nuestro Otra vez Vamos a finalizar Y vamos a cambiar nuestro Menú aquí nos dice Seleccionar únicamente bordes dentro de la pieza para que no seleccione la cara si ¿sí? seleccione únicamente mi diámetro este esa es una opción aquí le vamos a decir nuestra profundidad ahí se quedó activada la fórmula vamos a darle aquí vamos a decir que va a ser profundidad de punto 250 De un cuarto ¿sí? y Vamos a decirle en Offset que se desfase de una sola cara, .125. Sí. Esa es una opción, pero... Eh, uh, ay. Permítanme, aquí está pasando algo. Es que aquí no le dijimos sustraer al barreno. Le decimos sustraer para que haga el, el orificio. Ahora sí esa es una opción ¿Sí? vamos a eliminar estas que se crearon cuando estuve seleccionando la cara pero a, aquí pues ustedes no, no pueden controlar tan fácilmente las dimensiones de o, la cabeza del tornillo lo que vamos a hacer es en vez de seleccionar estos vamos a crear un sketch vamos a crear otra instrucción bueno como aquí no tengo eh, mi referencia si yo le doy aquí es que se va a ir a, a este punto a este origen lo que vamos a hacer ahora sí va a seleccionar hacer seleccionar una cara que va a ser esta ¿Sí? pero para que siempre nuestro barreno siga el centro podemos ponerle restricciones o simplemente Decirle que automáticamente ponga una eh, restricción. Vamos a seleccionar nuestra herramienta círculo o la letra O. Vamos a decirle que este círculo siempre siga el centro de este diámetro. ¿Sí? Ahora vamos a asignarle una dimensión a este diámetro. Vamos a decirle que sea de... La cabeza del torneo de un cuarto, si no me recuerdo, es de punto 0.315. ¿Qué pasó? No, entonces es de media pulgada. Sí, media pulgada. Para no poner dos dimensiones, podemos crear una restricción de igual radio. Les decimos que este diámetro siempre sea igual a este diámetro. Si se fijaron, no seleccioné esta y se dio, se seleccionó la, la siguiente opción. Para hacer esto, para no estar bien en la máquina de herramienta, le doy, presiono la rodita del ratón hacia, hacia el fondo para que sea como un Enter. Lo reconoce como un Enter. ¿Sí? Y así ya mis dos diámetros, eh, son este del mismo diámetro entonces yo cuando cree cuando modifique esta dimensión va a surtir efecto en esta si ¿Sí? si yo le digo aquí mmm, 20 milímetros pues el otro se crece y ¿Sí? bien ahora si sí, finalizamos ahora vamos a darle la profundidad hacia abajo que sea de un cuarto. Que son 6.35 milímetros. Y vamos a decirle que los sustraiga. Para que quite material. Bien. Listo. Vamos a crear después más barrenos. Pero eso va a ser más adelante. Ya cuando estamos trabajando dentro de un ensamble. Ya con dos piezas. Que va a ser mi, mi base. El, el brazo de la prensa. ¿sí? Bien. Para acabar este tutorial vamos a matarle filos, vamos a simular unos chaflanes a las caras. ¿Sí? Vamos a decirle que sea de un milímetro a todas las caras, porque vamos a posteriormente a maquinar esta placa y vamos a matar filos. y ¿Sí? están nuestros chaflancitos, listo. Ahora, pues ya se ve muy bonito mi, mi sólido, pero esta línea ya en mi ensamble eh, no quiero que se vea. Entonces vamos a decirle, vamos a ir al layer y vamos a decirle que el layer 10 lo oculte. ¿sí? Sigue estando activo, pero únicamente se si fijaron aquí, se desvaneció poquito las letras. Eso significa que está oculto, ¿sí? pero sigue existiendo. <coughs> Bien, ahora guardamos y ahora lo que vamos a hacer es crear usando este mismo sólido porque ya tenemos expresiones que es ancho largo y espesor vamos a crear un archivo nuevo usando este mismo dice este mismo sólido y ¿Sí? bien vamos a cerrar este nos vamos a nuestra carpeta donde guardamos eh, este sólido y este lo vamos a copiar para no eh, estar haciendo de nuevo todo todo el proceso de estar poniendo expresiones. ¿sí? Y este lo vamos a renombrar como. A ver, aluminio. Aluminio. Brazo. Brazo. Brazos con ese. Así. Lo volvemos a abrir. Nuestro software. Sí, es la misma pieza. Pero ahora lo que vamos a hacer es. Para no. Como les comentaba. No volver a hacer todas esas expresiones. Y poner las dimensiones. Lo que vamos a hacer es. Eliminar. O por lo pronto ahorita. Apagar estos. sí Porque vamos a modificar. Nuestra pieza esta. Bien. Ahora. Vamos a decirle expresiones. Desde aquí afuera a hacer aquí así para que vean los cambios ahí así vamos a decirle que nuestro largo de nuestra pieza y ¿sí? que sea de una pulgada son 25.4 milímetros aplicamos que se vuelve ahí está nuestro ancho o oh, nuestro ancho va a ser de. Vamos a hacer más para acá. Esto sí. sí. Nuestro ancho también va a ser de. Bueno, esto va a ser de 3 pulgadas. 3. La okay, no era. Nuestro ancho va a ser de. 3 pulgadas. Vamos a aplicar. Listo. Y. Nuestro espesor, lo vamos a crecer hacia arriba, eh, va a ser de 10 pulgadas, no, 10 pulgadas, sí, 10 pulgadas, vamos a ponerlo Vamos a aceptar. ¿Sí? Muy bien. No, sí, está, está muy grande. Vamos a ponerlo este... 8 pulgadas. Ah, ya sé por qué es que este ya está en pulgadas. Entonces, nomás le ponemos 8 pulgadas hacia arriba. Sí. Estas lo vamos a eliminar, que no nos sirve. Como este va a ser mi brazo, este voy a girarlo hacia arriba, porque aquí va a ir la base. Sí listo, vamos a ponerle un poquito más más alto, ahora sí le ponemos 12 pulgadas bien bien, pues ya vamos viendo que ahora nuestro ancho no quiero que sea 3 pulgadas que sea de 10 pulgadas van a ver por qué así ¿Sí? ahora sí este va a ser mi brazo, pero llevamos nuestros, nuestros barrenos. que Es aquí donde vamos a poner nuestros tornillos para sujetarlo a la base. ¿Sí? Bien, ahora vamos a crear una extrusión, una sustracción a este sólido para darle una forma de brazo. Y ¿Sí? vamos a seleccionar este punto. Vamos a crear. un rectángulo de este punto aquí a este punto vamos a decirle que esta línea de esta línea siempre siga siempre nos dé una distancia de 5 pulgadas ¿Sí? y de esta línea a esta línea también nos dé una distancia de 5 pulgadas ¿Para qué? Para que nosotros al hacer la sustracción hacia abajo, decimos atravesar todo. Aquí creo que escogí mal. Sí, ya sé por qué. Vamos a quitar ahorita nuestros chaftanes. Listo. Ahora sí. Listo. Para posteriormente nosotros seleccionar la herramienta redondeo y vamos a decirle aquí que creo un radio de 30 milímetros. Es muy poco. Vamos a decirle 60 milímetros. Sí. qué va a ser nuestro soporte bien ah ya sé ya sé por qué pues ahí está más que este barreno está muy pasado vamos a decirle que mi barreno únicamente se meta una pulgada y media mi barreno sí listo Digo, ahorita vamos a, a depurar todo ya en el ensamble ahorita nada más es para crear mi ensamble de esta pieza y vamos a ir dándole forma bien ahora vamos a crear un archivo de ensamble y ¿sí? yo podría yo pudiera aquí meter la otra pieza y y poder este hacer mi ensamble aquí pero no eh, lo indicado es crear un archivo de ensamble eh, que sea único ahí donde vamos a meter todas nuestras piezas para realizar nuestro ensamble bien pues cerramos este y vamos a crear un nuevo archivo ¿Sí? sin las expresiones ya que, que están en nuestra, nuestras dos piezas que acabamos de hacer aquí vamos a ponerle ensamble así así eh, prensa ¿Sí? borramos estas coordenadas y de una vez vamos a ponerle nuestro fondo a nuestro a nuestra pantalla que sea un azul claro sí bien ¿Cómo agregar las, las piezas que ya tenemos eh, diseñadas nos vamos a ir aquí a la opción inicio y vamos a activar esta opción que dice ensambles ¿Sí? para que nos salga este menú estas, estas menú de aquí ¿Sí? y vamos a decirle aquí agregar un componente seleccionamos nuestro aluminio base Aquí le vamos a decir que lo coloque en el origen absoluto. Replicación, ninguno. Conjunto de referencia que me lo coloque como la referencia sólido que asignamos. Desactivamos ¿Sí? este y le damos a aceptar. Bien, si se fijan, pues mi base me la arrojó. Eh, conforme está en el origen del voy a dar el botón es así está ¿sí? al origen donde está la referencia del del archivo eh, eh, dentro de su de su origen pues sí. bien ahora este sólido no quiero que se mueva quiero que siempre esté ahí si yo le doy la opción mover entonces lo puedo mover para todos los ejes y yo no quiero que haga eso porque pues posteriormente vamos a hacer una simulación donde vamos a simular que el brazo eh, sube y baja ¿Sí? entonces vamos a poner una restricción de ensamble nos vamos a restricción de ensamble y le vamos a, a seleccionar aquí la opción fijo a esta pieza con esto ya mi pieza, si yo le doy mover, no se va a mover para ningún lado. ¿Sí? No se mueve. Y si está intentando mover un componente fijo, está seguro de que sea moverlo. No. Si le dicen que sí, aquí no se va a mover, se va a mover en el origen donde está el, el archivo base. ¿sí? Entonces no es recomendable moverlo. Bien. Ahora vamos a agregar un nuevo componente que va a ser el brazo y así es como vamos a ir agregando nuestros sólidos al ensamble aquí posicionamiento absoluto lo vamos a cambiar a seleccionar origen para poder nosotros nuestras restricciones bien le debemos aceptar decimos que lo coloque aquí así ¿Sí? ahora vamos a seleccionar restricciones de ensamble y este vamos a asignar dice a decirle tocar o alinear. Vamos a seleccionar esta cara, que esta cara siempre siga esta cara. Y que esta línea del centro de este barreno siempre siga el centro de este barreno. Sí dejando presionado el, el, el botón derecho de su ratón, de su mouse, pueden ponerlo en trama inalámbrica, ¿sí? Para poder ver eh, lo que está dentro o sobre los sólidos. Y vamos a seleccionar el mismo línea de este barreno de nuestro brazo. Y la línea central de, de la base de aluminio. Si se fijan aquí, pues, eh, todos todas estas restricciones eh, son molestosas, si ¿sí? Molestan, entonces vamos a ocultarlas. Nos vamos a ir a nuestro navegador de ensamble. Y en restricciones vamos a dar un clic derecho y vamos a desactivar esta opción. y ¿sí? Para que se oculten. Las restricciones siguen estando, pero ya aquí no se muestran. Bien, pues ya ya tenemos dos piezas. Vamos en un siguiente tutorial, vamos a seguir creando más piezas. Que ya teniendo las creadas, vamos a ir acomodando ya nuestro ensamble para poderlo este, manipular mejor. Sí, danos una idea bien qué es lo que queremos hacer. Bien, esto es, esto, esto es por si ustedes no tienen un dibujo previo o, o no tienen la capacidad o el conocimiento de estar generando primero dibujos croquis Todo esto se va a ir haciendo conforme a la imaginación que, que uno tiene ¿sí? Yo quiero hacer esta pieza, entonces voy a ocupar esta pieza Pero hay que primero eh, hacerlas todas para posteriormente detallarlo Bien, pues hasta aquí vamos a dejar este tutorial eh, sí, sí, son muy largo y no hicimos casi nada, pero como les dije, eh, hay hay cosas que, que hay que depurar, ¿sí? Para posteriormente, ya teniendo todo, eh, todo bien depurado, bien bonito, todo referenciado, con expresiones y todo lo que está, estamos viendo en este eh, tutorial, ya en próximos diferentes, este, en, en, perdón, en, en otros. Eh, tipo de diseño se puede usar est estos mismos eh, eh, sólidos que estamos creando para generar algo más algo diferente usando estas mismas piezas que nos va a reducir mucho tiempo en nuestros diseños y ¿sí? eso eso lo vamos a ver a futuro para que vean cómo cómo es que se trabaja con este software y te facilita todo ¿sí? pero obviamente hay que invertir de primero un poco de tiempo a nuestro diseño para dejar todo bien bien acomodado en su lugar bien amigos espero que les haya gustado vamos a dejarlo aquí síganme en el siguiente tutorial para que sepan de más herramientas hay que hay que usar las más herramientas que se puedan para dejar nuestro nuestro ensamble bonito bien amigos nos vemos en un próximo vídeo